es el mc 10 y la black y la black tomo fumo escribo y miro a la ciudad como se destruye con cada paso que da es la atmósfera que pronto se derrite oye porque triste mejor fumale al hitter no sé si existe un futuro o un destino a los 12 años perdí a mi padre en el camino casi es lo mismo no más que no es igual celda 34 allá en la federal va mi compá le dicen el mal acá. no se me olvida el paro en la celda Tú total que te digo que la vida es tan dura fácil la locura a veces en la basura fumo de la dura y termino en el cristal va para el Dina y Ravida. compas que no están y de arriba a nos cuidan junto con mi papá y dos tres de la familia va para el pilis el chunga y el tío Nunca los olvido, siempre se portaron chido. En el barrio siempre fueron firmes y derechos. Que Dios los bendiga y nos cuiden desde el cielo. Nunca se me olvida, también he tenido errores, como la casa en la que nací ella en las flores. También pa' mi barrio sí si claro todo el 18, aunque las 6.8 no se lleva a 38. Ándale, pinocho, saludame, al morquecho, yo con el sueño en la tres en el techo. Siempre voy derecho pues lo mío es el rap Aunque me han querido involucrar por cosas de mis compás La gente me mira, juzga y me califica No tengo la culpa que me hablen dos, tres clicas Chicas ricas me platican por inbox Mientras con el Johnny me aviento un beatbox Sé que soy atroz, rápido y veloz No podrás con vos, en esto del micrófono Aunque a veces la neta ni me interesa Años sin grabar, todo por una niña fresa Claro que te empiezas en esta vida abato. También he pensado a veces en que ya no valgo. Pero cuando lo hago lo celebro con un trago, como un hechizo exitoso de un gran mago. Claro que indago y vago en este planeta, solo con mis letras que escribo en la libreta.